Buongiorno cari amigos Da Pablo Como podéis guardar el portato de hoy Mi molilleta con peso El giorno de hoy Voy a fare Un ejercicio Tabata Con peso Voy a fare Tres ejercicios Per le gamba Tres ejercicios Per el abdomen Y tres ejercicios pele, pele bracha. Per le braccia Per es la prima volta Que yo faccio Este ejercicio Tabata con peso De solito lo faccio Con la corta O a corpo libero El giorno de hoy será una gran fila, yo espero que tú lo fai fin en la fine. Ahora eso, voy a poner el cuadro. Te doy tiempo para que tú prendas tu peso de, de la cantina o ahí en la estancia es, o lo que o donde tú lo hay. Importante, si tú no hay el peso, prenden que una confección de agua, cual cosa que sea pesante. Voy a poner este cuadro. La gente me quiere. Pablo, tú es lo que tú mangas prima de iniciar, ¿verdad? Hoy man yo una una mela. Buena, buena saborita. Vamos a hacer estos ejercicios Tabata per, Para todo el cuerpo, el día de hoy lo hago total body. La próxima vuelta lo vamos a hacer solamente de abdomen. Después lo hacemos solamente de gamba y solamente de brazos. Hoy todo el cuerpo. Vamos a, hacer un, vamos a mover un poco las brazos. La espalda, la espalda en dietro. No te dimentique más de hacer de un buen riscaldamento. riscaldamento. El giorno de hoy, ¿sí? si tú hay la corda, puedes saltar la corda. Si tú no hay la corda, podemos hacer el jumping ya. Ok, ahí tomado el pez. Ok, vamos a iniciar con 30 jumping ya para riscaldar un poco. Dopo de esto, vamos a, a iniciar en nuestra nuestro entrenamiento les recuerdo, vamos a fare vamos a fare 40 segundos de entrenamiento con 15 segundos de recupero, lo importante es hacerlo bien, ¿no? no se trata de hacerlo veloce y hacerlo No, piano, piano y hacerlo bien, hay 40 segundos para hacer el ejercicio. Ok, prepárate, vamos a hacer el jumping ya, vamos a hacer 30 jumping ya para rescaldar, prepárate, 3, 2, 1, via, 1.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 Yo he preparado, yo he portado un peso de de 8 a 10 kg. Como podéis guardar, he portado con este peso de zona manubri de, de 7-8 kg. Tú prende un peso que sea moderado a tu capacidad. Hola, Ok. Vamos a hacer estos ejercicios Tabata Como he dicho prima, 40 segundos. Con 15 segundos de recupero, 3 ejercicios de, de gamba, 3 de abdomen y 3 de brazo. Voy a meter mi, mi timer, mi timer, mi timer. Primo de iniciar, eh. <risa> un poquito de agua, agua porque se va a sentir un poco un po la fatiga, la fatiga. Te doy tiempo para que te prepares, tiempo, tiempo, tiempo. Qué bueno, qué bueno. Con un poquito de mela, dai. Ok, grato tiempo. Vamos a iniciar. Eso es lo que mangio yo: la mela, la mela, la mela para estar bien. Vamos a meter mi timer. 3, 2, 1, ¡vía! ¡vía! 4, 3, 2, 1. Nuestro primer ejercicio: vamos a hacer este squat, escote, squat. escote. Squat, lentamente, salgo. Que, lo, que el ginocchio. No supere la punta del pie, lentamente, lentamente. Eso es, va, chendo, cendo, cendo lo que yo riesca. Vado fino en fondo, alzo un poquito el guardo rilassate las brachas, solamente utilizo las gamba, va, lentamente, lentamente. Ok, perfecto, perfecto nuestro próximo ¡Va, va, va! nuestro próximo vamos a hacer un poquito de palpeto palpeto si tú a casa hay la panquina va bene utiliza lo que va bene la panquina va bene yo como no chelo voy a utilizar el cual el pavimento el pavimento para nuestro próximo ejercicio cuá ¿Vá, vádalo cuá ¿Vá, vádalo ¿Vá, cuá ¿Vá? su en yu sento el gomito vado su les recuerdo, tú le puedes ayudar a más peso, más peso, más peso, más peso. Cierto, lo so que para el pecho es poco, pero va bien, para iniciar va bien, va bien, cuesta. El próximo entrenamiento será la parte superior, siempre con peso. Ejercicios para potencializar nuestro cuerpo. Ok ok perfecto Adesso, adesso, cual continuo vamos a hacer uno de abdomen abdomen abdomen abdomen abdomen, guádalo qua, guádalo qua uno, lo paso dos, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, va, dirito, dirito el cuerpo Echlo. Va. Lentamente, lentamente, lentamente. Esto es, lentamente, lentamente. Vamos, resiste. Lento, lento. Sin sofreta. Pasa el peso. ok, presente, nuestro próximo la gambe, la gambe, la gambe gambe, la, gambia, la gambia. prendo el peso prendo el peso vamos a parar a fondo avanti a fondo va grande, grande Exciendo. cambio, cambio, cambio Exciendo. siempre que mi ginocchio no supere la punta del pie Directo. Lentamente. Ta, ta. guarda bloco Piego dietro. Bloco. piego dietro. Esquina dirita, Va. échalo, eh. Ya, Sí. Va. Nuevamente. Le falta dos de atacar el estrés. Va, ven. Ok. Nuestro próximo. Vamos a parar un poquito el rematore, rematore, se va a sentir la fatiga, pero tú, no te fermas más, esquina directa, Pues, lentamente, lentamente, tu apuesto le puedes modificar el peso, lento, lento, lento, lento, lento, vamos a trabajar, elaborando la esquina lento, lento, lento ok, perfecto yo veo dejo un poquito de agua, un poquito de agua como va el entrenamiento? cómo va? Adomín, abdomen, abdomen, twist, hazlo acá. Continúa, continua. continua. Dale, dale, que se siente. Forza, forza, forza. Ay, ay, ay. No voy a manjar la mela. No voy a manjar la mela. Próximo ejercicio. Gamba, gamba, gamba. Vamos a hacer estaqui. Estaqui, estaqui, estaqui. Estaqui. Como podéis guardar. Abro la tercera misura de la espalda. Esquina directa. salgo, Contraigo el glúteo contraigo glúteo Tra, esquina directa contraigo glúteo contraigo glúteo esquina directa toda la fuerza con la que el, el biceo ah continua, dai dai dai dai ce la fai ce la fai ce la fai ce la fai ce la fai si sí, si sí, si sí, si sí, si sí, sí. vamos vamos vamos vamos Ok. <ríe> Nuestro próximo ejercicio. Abdomen, abdomen. Abdomen. Abdomen, abdomen. Abdomen con peso. Dale, dale. Se lo pachamos, guarda. Uno. Ah. Eso es. Tra. Tra. Vamos a lachar, ¿eh? Su. Oh, escendere, escendere, escendere, escendere medio. Ah. Nuevamente. Ah. Va. Ah. Ah. Segundo, veo que lo lache su. su. Su, su, su, su, su. Salgo yo. Bravo, salgo yo. Salgo, salgo, salgo, salgo, salgo. Guardo un punto fijo. Guardo un punto fijo. Guardo un punto fijo. Ok. Perfecto. Vamos a parar un poquito de la gamba, la gamba, la gamba, la gamba, la gamba, gamba, gamba, gamba, gamba, nuevamente la gamba. Ok, escudo de Ah. me cambio, me cambio, me cambio, me cambio, ah, lento, lento, lento, ah, profundo, profundo, ah, profundo, profundo, ah, profundo. Ah, séntelo sentelo, sentelo. Sentelo, sentelo. Sentelo, sentelo. va Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. sì. Próximo, ¿cuál es? Ah, ah, ah, de pectorales, de pectorales, de pectorales. <ríe> ¿Pectorales? Tú lo puedes modificar. Puedes hacer en que, pliegamente. Abro. Ahora vamos a abrir, vamos a hacer una modifica. Ta, abro. Cierro. Abro. Ta, cambio. Ok. Yu su. Abro, su, su, abro, yu, su, abro, extiendo, su, abro, una no pequeña modifica, sí, su, abro, Ay, ya ya, va a venir a va bene va cambiar venir a cambiar, va cambiar, venir va cambiar, va a va ¿Cómo va Está piano, ¿no? Está suave ¿no? hoy, ¿no? Oye, hoy es ligero, ¿no? El próximo será più pesante. Ok, nuevamente, plan, plan, plan, plan. Va, va, vamos, vamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, si, Dirito, dirito. Sí, dirito. Sí. Ah. Vamos. Vamos, vamos. Posa las brachas, en el abdomen. Sí no te rinde más no te rinde más no te rinde más estamos con con la Afondi Afondi, afondi. afondi. la vamos a cambiar de lado vamos a cambiar de lado Cambio gamba, e scendo, su, guardo di fronte, e scendo, cambio. Ah. Mi aspetto che tu stia facendo questo. Dai, dai, dai, dai, ce la facciamo, la facciamo. Dai, dai, dai, dai, dai. Stai un guerriero, non ti ferma mai. Ah. Respira profondo. Ah. Sí. <risa> cambio, cambio, cambio, cambio. ¿Cuál continua? Continua. Rematore, rematore. Uh. Ah. ah, Vamos con rematore. Izquierda, derecha, Izquierda, va. Vamos, vamos, te la fai, te la fai, te la fai, te la fai, te la fai. Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ah, sí, ah, tú rieches, tú ries, tú ries. Vamos, fuerza, fuerza, no te rinde más. No ah. continúa. Estoy sudando yo. Estoy sudando. Estoy sudando. Estoy butando lo que no va bene. Estoy butando lo que no va bene. ¿Cuál continúa? Abdominales. Uno. Ta. Ta. Ta. C. C. C. Mantente firme, mantente firme, firme, firme, firme. firme. Voy a ver resultados. debe hacerlo todo fin y la fin. Fine a uh. la fin, fin a la fin. ¿Cuál continúa? Está aquí, está aquí, está está Estaque. directo de frente, lo de frente y e salgo, contraigo glute. Ah. glute. schiena dritta. ligeramente ah, ah. Ligeramente piega el ginocchio. guarda, su su, su, su, su schiena qua. ok salgo salgo salgo Salgo, salgo, salgo, salgo, Okay. ok, haz voy a hacer un ejercicio de espalda, que de va a bancar la espalda, espalda, espalda, espalda, espalda, pie con ginocchio, piego ginocchio, va, uno, Lentamente, due, tre, quattro, cinque. Dopo di questo facciamo abdominali e dopo abdominales nuovamente con le spalle che, che mi ha mancato. Ah, ah, ah, ah, continua, continua, continua, ah, continua, si, sì, continua, ah, continua. Uh, ah, se sente le spalle, si se sente, se sente, Ah, resiste resiste ok perfecto perfecto nuestro próximo abdominales abdomen abdomen abdomen esto. adesso vado, guarda, vado dietro, vado dietro, vado dietro, vado dietro. Su, vado dietro. Su, vado dietro. Su, vado dietro. Su, vado dietro. Su, Ahora eso su. Solamente su, su, su, su. Su, su, su, su. Su, eh, su, su. Su. Ah. su, su, su. Vamos, vamos, vamos. Resiste, baby. Resiste, resiste. Resiste. Se la fa, se la fa. Uh, perfecto por finire eh. vamos a hacer un altro de espalda espalda espalda porque allí eran los due. yo lo estoy repitiendo 2 vueltas tu acá se lo fai 2 3 aunque 4 vueltas ok nuevamente espalda piego el ginocchio lentamente ah, va su uh. ah. yeah. yeah yeah baby uh. Ahora, ahora espala. su, Lentamente, lentamente, vamos. Forza. Ah. Resiste. Yeah. resiste. Resiste, resiste. Yeah. Vamos, vamos, vamos. Ah. Ah. No te enfermes. No te enfermes più. No te enfermes, ah. No te enfermes. No No ha todo fácil, no ha todo fácil, no ha todo fácil, no es todo fácil, pero hemos rayunto nuestro objetivo. Les recuerdo: todo con este esfuerzo vendrá pagato, todo vendrá pagado, La salud te costa, la belleza costa, todo cuesta en esta vida, nessuno te regala niente. Si lo hay fatto, grande, grande, grande. De core, Pablo. Yo continúo mangiando mi mela porque <ríe> he sin energía. ¿Cuánto pongo?